Desde que GTA salió a la venta, los científicos de Rockstar han ido desarrollando diferentes explosivos. Pero la pregunta es, ¿qué diferencias existen entre ellos? Hoy estamos aquí para comprobar esta duda existencial. Hola Hola, Oliwis. ¿Estás listo para ser explotado de diferentes maneras y ángulos? Y Un huevo, lo pienso mejor y yo me lo tiro. <ríe> ¡Suelten los perros! Zapa, tío, ¿no encuentro los explosivos? Yo, yo, solo veo un bidón de cerveza, botellas de licor, una muñeca hinchada, Y hey, mira, también hay una Coca-Cola aquí. Joder, no me he acordado de cambiarlo de la fiesta de anoche noche por los explosivos. Ya estamos de vuelta, la primera prueba va a ser comprobar el ratio de explosión de los diferentes explosivos. sujeto 41, ponte la primera marca. A la orden. ¿Estás listo? Un momento <risa> corre de ahí ¿Vale, ya? sí cuando quieras Ya Loco, corro <risa> <risa> Vale, no esperábamos que el ratio fuera tan grande, pero... Eh, sí. sí Vamos a tener que hacer diferentes marcas Ahora volvemos. Cuatro metros y medio me ha dado la granada. Segunda prueba, medio metro más. ¿Estás listo sujeto 42? Ay Dios mío, no podía darme un poco más de distancia, por fin. Demasiado tarde. Sí. No, no, no. Uff. LOL. <risa> vale, ha sobrevivido. Sí. Ya, ya hemos comprobado la distancia de las granadas. Prueba 3. La misma distancia que la granada, pero con el C4. Según las estadísticas del juego, el C4 tiene menos alcance que la granada, aunque no sabemos si es alcance de lanzamiento o de explosión. De todas formas, vamos a comprobarlo. ¿Sobrevivirá nuestro sujeto 42? Descúbranlo después de la publicidad. ¿No os habéis preguntado nunca qué pasaría si un civil normal de la calle se pusiera mono rojo? Exacto, se subiría un avioneta de acrobacias y en la base militar daría un looping justo antes de la entrada del túnel, entraría por el túnel, esquivando todos los coches y saldría por el otro lado. ¡Victorioso! ¡Cómo no! Con el mono rojo, ¿quién no lo haría? Pide ya el mono rojo, llamando al 555-555-555. Recuerda, sin el mono rojo no puedes vivir la vida a tu anzojo. Y ahora en verano, cómprate el mono verde para que refresque. El mono rojo patrocina este espacio. Y ya estamos de vuelta. ¿Listo, sujeto 42? Sí. Vale, cuenta atrás. 3, 2, 1. Ya. Bien. Vale, vale. No nos estés tan feliz. Eh, vamos a hacer otra prueba. Tal cual, <risa> sin hacer ningún corte. Adelanta una marca, por favor. No quiero. En teoría, el C4 no te tendría que matar si tiene menos alcance que la granada. Vale, me sigo, me sigo. Me Cuento atrás. Tres, dos, uno, ya. Sí. sí. Vale, el C4 y la granada tienen el mismo alcance. Confirmado. Seguimos con la mina de proximidad. Esta vez vamos a hacer diferentes pruebas con ella. La primera, la misma que hemos hecho. ¿Listo? Sigo 43. Sí. Vale, dispárale. <risa> Felicidades, ha supervivido. <risa> Tira una marca más adelante, por favor. Ay Dios mío. Vale. ¿Listo? Un momentito. Sí, listo. Vale, dispárale. A uh, 10 mundo cruel. Ahora nuestro sujeto 43 va a intentar activar la mina presividad y esquivarla con una botella hacia atrás. ¿Listo para hacerte hombre, sujeto 43? Sí, señor. ¿Puedo proceder a la acción? Sí, dale. Okay. ¡Oh! ¡Oh shit! <risa> Acabáis de ver una demostración de cómo esquivar una mina de proximidad ejecutada por el sujeto 43, experto en esquivar minas de proximidad. Un aplauso, por favor. En las siguientes pruebas, el sujeto 43 va a intentar reventar la mina de proximidad con diferentes armas. Va a empezar con armas de fuego, tipo la pistola. Dale, dale, ya vamos a disparar. Eh? No prueba la miro la no, no, no, al, lado, al lado. lado vale bueno pero no funciona dispara con no es que la granada va a explotar eh... prueba con de gas una escopeta vale pero va vale prueba con granada de gas vale tampoco explota puedo tirar un G4 al lado sin reventarlo Sí. Sí. Tampoco explota. Es naranja y parece un semáforo. tú. Eh... una luz. Sí. Sí. Prueba a tirar una granada. No, Eric, no. Si, <risa> <Sí>, vale. vale. <risa> <risa> <risa> <risa> bueno, con la granada se ha explotado. Esta vez hemos hecho un círculo de gasolina alrededor de la mina para comprobar si el movimiento del fuego la explota o no, ya que antes el fuego estaba en contacto con la mina. Tapa, por favor. ¿Me enciende? Sí, sí. <risa> ah, no, veo... no No, no, no, no, espera, espera, no veo tu fuego. Es que no hay fuego de no, no, no. gasolina. Digo gasolina, que no veo el recorrido de la gasolina. Hay mierda de, del de, de sujeto. De... Despedido. <risa> Ah, vale, ahora no lo veo. Y... no explota. ¡No! Mira. 360 <ríe> Y ahora, viene la parte más interesante del vídeo. Vamos a comprobar cuál de los explosivos hace más daño. Y para eso, vamos a necesitar uno de los vehículos más resistentes del juego. El tanque. ¡Oh, mi sí. mierda! <risa> Vamos con las granadas. ¿Listo, sujeto 43? Listo. Vale, pues empiezo con la primera. La, la, la. Una. En intacto. Dos. En intacto. Tres. En intacto. Cuatro. Eh... ¿Qué hacer, qué hacer. ¡Bum! Granadas, cuatro para explotar el tanque ¿Listo? Sujeto 43 Vamos con los T4 Uno Intanto Dos Intanto Tres Solo de 3 T4 Interesante Ahora tocan las minas de proximidad. Eh, nuestro sujeto 43 se va a subir al tanque y va a ir moviendo cañón para que exploten, ya que a diferencia de las granadas de 12-4, la... no las podemos explotar a una distancia larga. ¿Listo sujeto 43? Sí, estoy en ello. Póngase en posición. <risa> eh, creo que ese casco no te va a proteger mucho, ¿eh? Si te explotó un tanque Ahí justo... Al menos. <risa> vale. Una. Mueve, eh, mueve. Vale. Dos. Tres. Cuatro. ¡Ah! <risa> <risa> Mira de proximidad 4 Empezamos con las pruebas de distancia Listo, sujeto 42, no 44 Listo Pues empezamos con la granada Apunte, dispare O lance, ¿Más que disparar pues, no, no, no. Vale Seguimos con el C4 Apunte Tiene C4 no tienes de cuatro. ¿Y esto lo sujeto a 44? Apunte. ¿Preparado? Lance. Explótalo para que vea dónde donde para. ¿A la misma distancia que la granada ha caído? Más o menos. Sí. Vale, sigo con la mina de posibilidad. ¿tiene una proximidad? Sí tiene, vale, vale, perfecto ¡Apunte! ¡Lance! Ve eh, corriendo hacia la mina Espérame, el franco O me voy corriendo hacia la mina sacó el franco y la dispara, eh Vale, vale, vale ¿En serio han llegado más o menos a la misma distancia todas? Vale, bueno, ya hemos hecho prueba de distancia